No, lo que pasó fue que él me tiró un tiro sin yo hacerle nada. Entonces yo lo aceché, le di con un No pasó más nada. Eso fue lo único que pasó. No tengo que decir más nada. Me llamo Morel. Eso ocurrió en el municipio de Pimentel. Eh, Carlos José Verde Rodríguez.